está el, el set hiper iluminado. John Connor, Tudron ¿Qué pasó? Si vieron mis otros videos, eh, armé el, el piper, ¿vale? le metí un adhesivo y combiné adhesivos porque no me convencían. Ahora van a ver en el video, eh, vuelve a entrar en pérdida, los que me siguen ya vieron. ...que tiene este problemita en la cola, ¿vale? Y... John Connor, tu, dron. <coughs> bueno, tenemos el de siempre le hice un apaño ahí, ¿vale? y le hice un apaño en la cola es imposible que esto vuele, ¿vale? pero lo vamos a intentar, ya se está levantando viento está medio tormentoso, pero vamos a intentarlo a ver qué pasa entonces, ponemos la batería esperemos no destrozarlo que podamos tener un mínimo vuelo y... Y nada, a ver qué pasa, tu dron. Los mecanismos funcionan a pesar de los golpes que le he dado. Tiene un temita con el cablerío que casi no entra en la, en la cavidad esta. Pero bueno, es lo que hay. Son los diseños y nada. Ahí enciendo el mando. Como ven, la palanca de gas hacia abajo, ¿vale? A ver si están... Vale, está conectado. Y vamos a intentar que vuele. Está en modo 2, lo cual es bueno. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a intentarlo volar, ¿vale? Y después vamos a volar un P51 Mustang. Parece que el adhesivo está aguantando, pero la hélice no está en eje, entonces no sé para dónde va a salir tu dron. Oops. Bueno, pasó lo mismo que la otra vez Tengo eje en la nariz Y no sé si voy a poder conseguir esa pieza Entonces, eh, no hay forma de que vuele Porque está muy expuesta y cuando cae se parte esa pieza Lo cual es súper estúpido Había volado bastante Vamos a... Mira. Tiene ese problemita en la cola después me dan problemita voy a cambiar un tema de la de la resolución de video porque me está dando problemas cuando lo edito en en el editor no sé por qué se me pierde la voz se ve que se tocó algo aquí así que nada bueno, lo que decía, le metí el adhesivo, salí a volar, ahora lo ven en el video, iba bastante bien, y en uno de los giros, claro, la cola no puede compensar la pérdida de sustentación del ala, y nos fuimos otra vez, entramos en pérdida, un choque contra el suelo y, ¡pac!, otra vez la hélice. Yo no sé, esta pieza me está costando encontrarla. Son tres tornillos y es como una X, es súper fácil, pero no te la envían y no y no la puedo encontrar. Entonces, lo que me ha pasado es que, que me quedo sin él y si o tengo que inventar algo, debería inventarle algún otro eje o alguna cosa ahí que ya veremos. O, o fundirlo y hacer una pieza única. Si no, tengo que hablar con alguien que tenga una impresora 3D a ver si la puede hacer, pero bueno. Eso, el Piper, ¿vale? Lo solucionamos, volamos y nos volvimos a estrellar. Este es el mando, ¿vale? De este avión. Un mando bastante sencillo, que no pone absolutamente nada, ¿vale? Tenés que ver en el manual y memorizar. Hay gente que con uno de estos eh, liquid paper eh, blanco marca algunas para tener unas nociones. En el momento de nerviosismo, cuando estás volando, te vas a hacer bosta y mirar... De, son décimas de segundo que perdés un poco el hilo, y, y bueno, tratar de estar atento y de tener las cosas claras, ¿no? Y no tener que memorizarlo, al no decir nada, este es el cargador de las baterías grandes del Piper, y este es el cargador del, del que les voy a mostrar ahora. Es lo mejor que he volado hasta ahora, el avión que voy a desembarcar, que vamos a hacer el unboxing, Acuérdense de usar cargadores de 2 amperios que no sean de carga veloz o que se cargan las baterías lipo en vez de cargarlas, lo que hacen es fundirlas. Entonces, aquí tenemos el Legend World Series, ¿vale? Ahí vienen varios aviones en esta serie. Tenemos el P51 Mustang, el F4 Corsair y el Trev28 Trojan. Una caja muy liviana. Me llegó enseguida. Esto lo tiene tanto Banggood, para los que son usuarios de Banggood, como RC Boy. Saben que este canal es afiliado a los dos. Cada uno elige que es lo mejor. Yo no... Yo tengo mi elección, ¿vale? Lo voy a decir, tengo mi elección propia. Que es RC Boy. Y bueno, pero hay gente que no lo conoce, como todo. ¡Guau! ¡Wow! Que trabaja o compra o hace lo que tiene que hacer a ah, madre mía con Banggood, así que yo les dejo los enlaces de los dos siempre en las cabeceras de mi video y abajo están los enlaces de compra de lo que estoy mostrando y, y enseñándoles la verdad que este avión es brutal, ¿eh? es brutal. Les voy a mostrar el video después de los vuelos. Eh, tiene varios modos A lo que voy La diferencia de mandos El del P51 Mustang es casi un mando FPV Económico, pero lo han logrado muy, pero muy bien Y este otro es súper básico, lo tiran ahí Son dos mandos con, con baterías eh, Sí que este tiene un display que te marca varias cosas Y con los botones... Podés hacer cambios de, de modo experto a modo principiante, que eso se agradece siempre. ¿Vale? Pero miren lo que es el mando. O sea, no dice nada. Para todo este mando hay que mirar el manual y aprendérselo. En Beche, este mando dice... ¿Vale? Tengo Estoy a tres cámaras porque estoy haciendo unas pruebas de luz y etc. Este mando dice lo que es cada cosa. Tiene este botón de aquí izquierdo superior, que es para hacer acrobacias. Yo he hecho acrobacias a media velocidad y hay que estar atento. Si no, le das todo gas, pero es muy veloz. Tiene mucha velocidad y cuando le da el viento de cola, si estás volando con viento, ¡guau! Vamos, una bala. Está muy bien logrado este mando, me encanta. ¿Vale? Se puede usar tipo FPV, como digo, con las manos en forma de pinza. Y va perfecto la velocidad ese es el gas y el izquierdo es timón de cola y va perfecto perfecto y este otro es de los alerones y aquí tenemos la palanca que es modo experto, todo hacia atrás tenemos medio y principiante hacia nosotros lo dejamos ahí quieto, los trimmer no hay que tocarlos, salvo que viéramos que hay un fallo insostenible, que el avión se va hacia algún lado pero yo no soy partícipe de que gente que no sabe toque esto, por eso ni lo voy a decir, porque van a decir, ah, a ver, papá. no. Y esto es todo, y esto es todo, ya está, a volar, o sea, este avión es fabuloso. Es mando a pilas, pero bueno, sí, qué joda, pila, sí, pero gasta muy poca pila. Vos de pronto volás 20 veces, yo tengo dos baterías para este vuelo 20 veces y todavía va a haber mando porque no, es que no gasta nada este mando, no consume, tú lo enciendes, vuelas, lo apagas y es un mando, miren la diferencia, o sea, yo no sé por qué al Cub al no le metieron un mando como este, la verdad hubiera sido una pegada, y además esa serie hace todo este tipo de mandos, para todos sus aviones usa este mando, se ve que hicieron millones y lo utilizan, ¿qué pasa? que esto es un chin ¿vale? quizás sabemos lo que es, ya sea JJ como Echin, tienen buenos productos. La verdad que todo lo que he utilizado de esta gente, siempre tratan de tener buena calidad y no andan escatimando. Inclusive tiene un sistema... Es soberbio. Metieron una cruz, que es muy parecida a la que se dañó en el motor de ese otro avión. A ver si se ve. Sí. Pusieron esta cruz aquí y los servos se manejan desde un, un solo servo, ¿vale? en el centro. lo, Es brutal. Y además tiene control de altitud, ¿vale? Esto se controla, vos lo querés tirar, lo soltás y va controlándose en modo principiante, ¿no? Se controla súper, súper, súper bien. Tiene una velocidad tremenda, es divertidísimo, la batería dura un montón. Yo no le he dado final a la batería porque quería hacer pruebas de vuelo y no quería hacerlo bosta enseguida. Pero no ha pasado nada. Así que este avión, la verdad, es brutal. GoPro de Ten Video. Este avión es buenísimo. A cualquiera, si ya sea niño o adulto o lo que sea, tienen mi palabra que esto es lo mejor que he volado hasta ahora. Me he divertido más que con los drones. Mirá, ahí hay alguna cosita. Ha sido súper, súper entretenido. Sería brutal poderle meter una cámara a esto. Debería ser una cámara muy pequeña y hay que equilibrarla muy bien, ¿vale? Hay que saber dónde están los pesos porque si no va a tender a irse de nariz. Tiene todo el peso de frente, los servos, la batería y el motor. Entonces, para poner una cámara yo quizás la pondría o haciendo centro o un poco más al final del fuselaje. Que no interfiriera con el flujo de aire, ¿no? Pero creo que sería soberbia. Lo voy a, lo voy a tener en cuenta. El temita es... La verdad es que este avión es lo mejor que vi. ¿De qué estamos hablando? 60 euros o menos. Voy a ver si tengo algún cupón para dejarles. Y, y yo les digo, ¿eh? no volaron nunca un avión. Tranquilos que este avión, con calma, sin estrés, en un lugar abierto, van a ver que casi me meto en los pinos de vuelta. Eh, van a poder volarlo perfectamente. Eso hasta aquí. Aviones. Otra cosita tu drone está llegando a los 2000 suscriptores como yo no hago grandes campañas ni pago, ni compro suscriptores, ni hago movidas de sub por sub, ni ninguna cosa, mis suscriptores son los que son todos los que están allí, para mí suscriptores es importante, desde el primero Seba Fraga vale. Seba Basset Fernando, los primeros la gente que uno tiene en el círculo, mis familiares todos son importantes, no es, tengo 20 suscriptores, ah, cada. no, no, son los 20 que tengo, ahora estoy llegando a los 2000, y Osvaldo me ha preparado la mesa de festejo, y... Osvaldo, ¿qué es esto? Sí, sí, yo brindo con esto, pero brindo por, por alguna, alguna gatita brindo por los muertos, es un brindis, pero ahora son 2.000, no es uno, son 2.000, entonces tengo que esto multiplicarlo, no seas malo. A ver, ya veo por dónde venís, ¿eh? La vitamina, claro, hace tiempo que no tomo vitamina, es que estoy con una potencia, ayer me decían motor, me dijeron, pará, basta, por favor, Sos un motor, y es verdad, entonces vamos a dale un poco de vitamina. La teñimos. Si saben, el vodka negro este inglés se tiñe con cáscara de patata. Ya lo he dicho. Y vamos a hacer un brindis por... Bueno, faltan dos o tres suscriptores. Para los 2000 mil suscriptores que van a llegar tras este video. Hay mucha gente que me escribe. Que me hace preguntas. Inclusive que sale a volar conmigo y no se suscriben. Todo esto... Vale, todo esto que ven es suscripción, necesitamos yo, bueno, necesitamos todos mis colegas y yo, las suscripciones, es gratis, por favor, suscríbanse, no les digo ya que le den a la campanita si ustedes no están interesados en las cosas que se muestran en este canal, porque les va a estar saltando, pero si les interesa el próximo dron el próximo avión, viene un, un cardán para teléfonos, en los próximos teléfonos, las próximas cámaras, le dan a la campanita. Y si no, me alcanza con que se suscriban. Le dan suscríbete. Pack, es gratis. No vale nada. Es un segundo y no les va a molestar. Están suscritos a un canal más. No pasa nada. Gracias. Y vamos por otros 2.000. Vamos multiplicando los cánones. Tu dron. Osvaldo, oh, ¿y Olga? No, pues tengo las mañanas, estoy solo y no sé si tiene una prima o algo. Sí. Vale, pero déjame ver a la madre, por favor, antes. ¿eh? No me comprometas con nada, porque no estoy muy bien, no estoy muy abierto a, ¿vale? Mm -mm. Esto es lo que pasa, yo hace mucho tiempo que no tengo dolor de cabeza. He podido soltar un poco de creatividad, hasta ayer que me la cortaron en seco, y me parece perfecto, pero he tenido un punto de estrés y me da dolor de cabeza. Entonces, a la vitamina, Osvaldo me, me la hace cortar con vodka y ya no me duele la cabeza. Tengo todas las propiedades de la vitamina y no me da dolor de cabeza, no me patea el hígado. Así que nada, Tu dron. Espero que esté todo bien, que hayan entendido, que hayan visto, y este avión, sí, inclusive si lo quieren obsequiar, si tienen alguien para, que le quieren decir, ah, vamos a darle algo distinto, mirá, brutal, es de espumita, vale, esto, tergopor en Uruguay, espuma plaza en Uruguay, tergopor en Argentina, y no sé cómo se llama en, en Kazajistán, pero es súper liviano, súper veloz, y los dejo con el video, los dejo con el video, les voy a mostrar eh, lo que pasó con el, con este, ¿vale? Y, y van a ver lo que pasa con el Mustang. Brutal, la verdad. Tu, Drone, John Connor. Eh, ¿No puedo tomar otra copita o Hasta ahora no, ¿no? Bueno, vale. Bueno, si vos decís, es que está complicado.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 se torció el, el no tengo un adhesivo bueno lo tengo que pegar ahí y se sale pero lo voy a seguir pegando ¿eh? hasta que hasta que me manden la pieza es una pieza que no no sé quién la puede tener aliexpress después voy a hablar con, con la gente de go Goin también a ver si la tienen y, y nada a ver qué pasa es una pieza que va al motor con tres tornillos y no no es que sea fácil de, de conseguir Así que nada, trató de volar, él trata de volar, tiene potencia, pero bueno, una lástima. Esto lo vamos a poner acá, ahora lo que voy a hacer es sacar las baterías de este mando. La, la lástima de estos mandos que sean a, a pilas, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Le ponemos las pilas, estoy en un plano medio malo, ¿no? Ahí. Vamos a ver si podemos hacer que vuele el Mustang sin ir a hacerlo mierda. Este mando está muy bueno, está mucho mejor el mando del Mustang, que es un i bueno, es lo que es, ¿no? Eh, tiene la verdad que varios comandos, sobre todo bien sencillo el tema y marcado, ¿no? Ellos se dieron cuenta que tiene que decir eh, para qué es cada botón. No lo tenemos que estar buscando y memorizando. Si ven aquí le han puesto unas pegatinas. Este botón para si ven aquí este le han puesto unas pegatinas. Este botón para la Croacia. Este botón es para, Tiene para experto o Tiene o La verdad o que los La verdad que está muy bien. Este mando es nada que ver con el DSO. Vale. Viene, Viene así. así presentado. Tenemos un Corsair. Le vale. Mustang. Viene así. El 28 entroja. Y acá te marca, en este caso es el Mustang. El 28, el trozo. Podría haber pedido, cualquiera pero, este aviones, además, eh, Podría haber pedido cualquiera, pero como yo colecciono no, aviones el además. El Mustang me eh, hacía. El P51 Mustang. El Mustang me hacía ilusión. ¿no? El me preguntaba el a mi hijo por qué se llamaba Mustang como el coche. Me preguntaba no. a mi hijo por qué se llamaba Mustang como el coche. Pero.. No se llama Mustang como el coche se llama Mustang como el caballo, Mustang es un caballo. No se llama Mustang como el coche se llama Mustang como el caballo. Mustang es un caballo. Así que nada, vamos a ponerle esto. Y a Así ver qué que tal nada, lo hace vamos el a chiquitín de esto. Este. Y a ver qué tal lo ya hace. Ya te digo que sacar el cable de acá necesito una pinza. Ya digo... Prácticamente porque.. A ver, yo creo que este Mustang se va a comportar mejor que ese otro. Pero bueno ya lo sabremos ahora en nada vale ya se encendieron los servos introducimos la batería aquí los cables hacia adentro y ya está armado ahora con el gas hacia abajo el gas siempre hacia abajo encendemos el mando ya se conectó eh ah. Tiene control de altura y se equilibra solo porque está en modo principiante Vamos a ver qué tal con este avión A ver si tenemos suerte y no lo destrozamos también Este avión es otra cosa Este avión es otra cosa, ya ven las golondrinas cómo están se han puesto en guardia tiene un andar super suave me están persiguiendo todos los pájaros de la vuelta Madre mía. El avión más molón, ¿eh? Increíble. Traté de hacerlo entrar en pérdida, pero no entra en pérdida, ¿eh? ni queriendo Increíble Wow. Hay un poquito de viento y lo estoy llevando muy despacio. Quise bajar, pero no he podido ¿eh? ahí. Oh. Madre mía, madre mía este avioncito. No, no, es fabuloso. Vamos a hacer un cambio de batería. No, no, es lo mejor que. No puse enlaces, pero voy a poner enlaces de compra. Inclusive para los que nunca volaron un avión. Se los digo. Y que nunca han volado nada. Vale, mejor si tienen algo de experiencia ni hablar. Pero los que no han volado nada, eh, siempre chequear que no esté el mando encendido y esas cosas, ¿no? A ver si sí, lo puse bien. Vamos a ver. Ya empezó a controlarlo. ¿Ven cómo controla? Uf. Uh. Lo tenía con el gas al máximo. Siempre mirar el gas. Todavía no estaba conectado, pero nada. Ahí tenemos esto. Y con el gas tenemos timón de cola, ¿ven? Pero el timón de cola, ahí con el gas al máximo no, no he usado el timón de cola aún. Pero bueno, sí que se puede. Es difícil bajarlo porque no quiero que se jodan los servos de la forma que lo estoy pilotando. Pero bueno, vamos a una vueltita más con el poquito viento que hay y a probar otra, otros minutitos de batería. Increíble, no me lo puedo creer este avión. ¡Vamos! Uy, ojo, ojo. Y lo traje con intuición Los arbolitos La verdad que no es bueno estar entre arbolitos, para nada ¿Vieron eso, no? Jugando en el arbolito. Jugando en el arbolito. Lejos de los árboles, gente. Lejos de los árboles. Ay, no. no aceleré ahí en el último minuto. Increíble, increíble. GoPro de Ten Video. Sin duda... Sin dudas esto es lo mejor que he visto en, en los últimos tiempos, ¿eh? Increíble. No he visto cosa igual que esto. Impresionante lo que huela, lo que responde, todo. Lo bajé contra el suelo dos veces, esta última fue una estupidez. Pero bueno, hay que irlo mirando porque sí que está un poquito torcido esto. Ahí. Eh, tiene un clic que justamente para que no se dañe el eje, que es lo que no pasa con aquel que se me ha partido el eje, voy a ver si me puedo entrar alguna pieza de ese otro, pero esto vamos.